nada más una sugerencia o una apreciación a lo que usted está comentando. Es cuando nos indica que el sector público es un mal administrador. Yo directamente atribuyo a la persona, no a la institución, porque eso depende de persona. Y también esto no es pues de hoy día y tampoco lo vamos a corregir nosotros, sino que es de persona. En muchas instituciones, doctor, a veces funciona, ¿no?, yo tengo un claro ejemplo, por ejemplo, en una institución educativa, que es acá en el lugar donde vivo, Apurima, Abancay ¿no? Un director ingresó y lo ha cambiado todo, todo, el, todo prácticamente lo ha re, reflotado, reflotado el, la institución educativa. Ha hecho una reingeniería. Obviamente. Pero, como usted dice, la justicia no ayuda. Entonces, nosotros como estudiantes de derecho, ¿no?, casi abogado, yo creo que tenemos que tener ese pensamiento. Acá no es de la institución, doctor. Yo, para, según mi apreciación, es la persona. Somos las personas que permitimos que eso suceda en las instituciones públicas. Como usted dice, nosotros, a nosotros nos funciona y ahí sí o sea, buscamos el mejor abogado para que nos defienda y haga prevalecer nuestros derechos. Cuando no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y el Poder Judicial, en el Ministerio Público, pues como usted dice... No hace nada. Si hubiera una sanción rápida, ¿no? una, una investigación sumaria y sanción, estoy seguro que todos andaríamos bien. ¿no? En algunas instituciones, por ejemplo, como la policía, el ejército o las Fuerzas Armadas, tienen su reglamento interno, ¿no? que reciben sanciones. No asciende. En el en caso de educación, los, los docentes... Por llegar tarde evadirse, ahora son descontados su de sueldo y parece mentira. Van, pero no están mal preparados, pero van, ¿no? Y así otras instituciones, por ejemplo, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, no existe esa sanción, doctor. No, no, no, no, no no existe efectivamente. Entonces, efectivamente. ¿Quién nos ha administrado cuando... a nosotros la justicia? Ellos. Si ellos no hacen cumplir eso, ¿cómo podrían a nosotros administrarlos? Entonces, viene de persona. Gracias, doctor. Profesor, sí, sí. buenas noches. Bien, Valencia todo del Verde. Dime Valencia. Discrepo en parte con lo que ha dicho el compañero. No es solamente de personas, sino de dirección. La El, el Estado administra mal porque dirige mal sus organismos. Un caso particular, lo municipal. Como gobiernos locales, manejan un tupa, un procedimiento, pero como letra muerta, también ponen su salvaguarda. Siempre en cada proceso de tupa lo vinculan cuanto a un silencio negativo, mas no le dan la oportunidad al ciudadano al silencio positivo. Y, cuando, y sabemos que la aplicación del silencio administrativo positivo o negativo es un salvaguarda que da la ley para favorecer al ciudadano, pero la administración la agarra a su favor para tratar de justificar su ineptitud, su desidia o su incompetencia. Digo esto porque usted bien claro ha dicho en la ley, la 27.444, habla de los procedimientos generales en que debe actuar la administración pública dando plazos para dar respuesta oportuna. Pero cuando no la dan, el administrado recurre al silencio administrativo positivo cuando es para solicitar una licencia, un permiso para realizar una actividad económica. Pero sin embargo, cuando presenta el pedido, automáticamente le dan su denegatoria. Claramente dice la ley que cuando el administrado presenta su, su, su documento, acogiendo al silencio, automáticamente ese documento se convierte en una resolución ficta, aprobatoria. Lógico. Pero la administración no lo reconoce y le da improcedente empujando al administrado a recurrir al Poder Judicial para interpretar un contencioso administrativo, generando gasto perjuicio y demora para que ese Tiempo. administrado pueda hacer su actividad económica. Sí. En el y mucho, mucha demora procesal. En estos casos, por lo menos los que ustedes que se van de repente a especializar en lo civil, ya cuando salgan ahí se van a dar, se van a dar cuenta cómo, cómo actúa el Poder Judicial. Es verdad que a veces eh, es penoso, pero lamentablemente, señores, mientras nosotros o ustedes como estudiantes no rompan ese sistema verdaderamente, esto va a seguir igual. Esto va a seguir, va a seguir igual porque esto es... Siempre he dicho, este es un sistema, ¿no? Y en los sistemas, para que acaben los sistemas, pues tiene que haber un cambio total. Si nosotros, por ejemplo, en las, en las instituciones, por ejemplo, como usted acaba de manifestar del director, si a mí me nombran por decir en un ministerio, yo voy ahí con esta ansia de trabajar, ¿no? O por esa vocación, entonces, ¿qué hago? Tendría que evaluar o hacer un filtro de todo el personal que me rodea. ¿No? Y, y lamentablemente, pues, el, el que no produce, porque el, porque el Estado es una empresa, y si no hay producción, entonces, ¿de qué? ¿De qué Estado o de qué empresa estamos hablando? Entonces, ¿qué sería bueno ahí? Sanciones drásticas. Y lo más, y la sanción más drástica que le pueden dar a cualquier funcionario público, eh, ¿no? ¿Dónde es? su dinero tú le tocas o a, o a nosotros nos tocan el dinero y vamos a saltar ¿no? entonces yo creo que ahí es debe reformarse una ley funcionario público que falte otra vez tres días de descuento y a su casa va a ver ustedes cómo esto se va a componer pero mientras no haya esa, esas sanciones administrativas pero que sean eh, eh, que le toque el bolsillo del funcionario Va a seguir igual. ¿Por qué? Porque ya esto es, como le vuelvo a decir, es un sistema, ¿no? Yo, eh, particularmente, lo he vivido en la policía. Otra persona que repite que trabaja en el ministerio lo ha vivido, porque como se dice, todo, como cómo es el dicho, todo se compra en esta vida, pero no la dignidad. ¿ya? Pero lamentablemente sucede eso en, en, los, en los entes estatales. Y Doctor. también en particulares, ¿no? Pero, sí, ¿qué particular. hacemos nosotros para desterrar esto? ¿Qué? ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento o, nuestro, eh, o nuestra mm. participación para terminar con esta famosa eh, simplificación administrativa que solamente es nombre? ¿Qué hacemos? No, Porque hay que buscar un... Un, un, una salida y ustedes como estudiantes a eso enfocarse ¿no? unos se irán al derecho administrativo otros irán, irán al derecho tributario pero de, en todas las entidades vas a encontrar estos problemas de estos sistemas y ahora se está viendo ¿no? pero entonces ¿qué hacemos? A, a veces eh, uno va con la intención ¿no? de trabajar, de cambiar las cosas, ¿no? Hace su análisis, su reingeniería, pero ¿qué pasa? ¿No? Y yo, y, y ha, y yo le he palpado en las entidades públicas. Si tú no estás con, no estás con el sistema, por las puras vas a hacer los cambios, porque no vas a durar ni un mes, dos meses, y te van a sacar de la charla. Eso es, tú te acostumbras, el, el, el de arriba trabaja así, y tú también tienes que que caminaras o bailar, como se dice, bailaras a su, misma, a su misma música. Y si no, un parito, puedes ir al otro. Puedes irte o puedes renunciar. Entonces, tenemos que terminar ahí. Eso, ahí se tiene que atacar. Y ustedes como estudiantes de Derecho con el perfil que necesita la universidad, dedicarse al derecho corporativo. Entonces, esto es muy esencial, señores. Ustedes que ya son cuasi abogados, creo que, que hay de noveno, y del doceavo ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos para nosotros tratar, no, de por lo menos hacer un cambio en esta vida administrativa o en esta función administrativa del Estado? Que de repente quizás no todos tengan una mala función administrativa. Habrán también este, entidades en que te tienen bien, pero la mayoría no. Doctor, disculpe, sí. la, la, la, la administración administrativa, Muñoz la, la administración administrativa, la simplificación de la administración administrativa, este, también se ha simplificado, doctor, también con la tecnología, porque ahora en los medios tecnológicos que tenemos en las mano, en nuestros celulares, tenemos varios aplicativos, por ejemplo, ¿no? Del Banco de la Nación, que uno paga sus impuestos, paga, por ejemplo, para sacar un documento, una, un antecedente penal. Ya no tienes que ir, por ejemplo, hasta Aramburú, como antes no... Antes se a iba a Aramburú a hacer, hacer colas. Claro, si es una colaza ¿no? Y a veces te, te, te amanecías para sacar un, un antecedente penales, antecedentes policiales, ¿no? Pero ahora todo eso se ha simplificado también. Claro. La yo, tecnología yo, claro. Ha, ha ayudado bastante, doctor, a, a la simplificación también. Pero, a ver, a los que tienen el uso de la tecnología los que manejan la tecnología Pero y, en este y por, ocurre, y por decir no. la gente, o sea y nuestros hermanos que, que son de los eh, de los de las zonas altoandinas que no tienen una uno de repente una, un, un teléfono o no tienen eh, los medios este tecnológicos para hacer sus su, eh, sus trámites documentarios también hay que llegar ahí no solamente el, el, la tecnología debe estar en la ciudad, la tecnología debe estar en todo sitio y más, más importante que estén en esos pueblos altoandinos, ¿no? donde quizás a veces viven alejada, aislado de la realidad, de lo que pasa uno en, en por decir, llamado normalmente en la costa. ¿no? Entonces también tiene que llegar allá. ¿Y quiénes son los que sufren más? Esas personas. Porque de repente cuando van a tramitar un documento, o de repente o son estafados, o de repente no los atienden. A eso voy. Si bien es cierto, la tecnología es buena. Ahora, yo te hago una pregunta. Yo soy litigante. Si la tecnología es buena, entonces, ¿por qué el Poder Judicial demora tanto en, en proveer la documentación? Ya usted sabe, doctor, la famosa, la famosa, la famosa este, ¿no? frase, que dice que este, hay este, demasiada carga procesal. De carga procesal. Pero sin embargo, perdón, pero sin embargo, por ejemplo, yo te lo digo porque yo lo vivo en carne de yo veo a los secretarios caminando en horario de trabajo por la calle, comiendo, cuando ellos deben de estar en su centro de trabajo. Entonces, por eso sí. es que ese trabajo virtual no, eso ha demorado más en el poder judicial que, que es la famosa eh, carga procesal, en verdad. Acá, hay ¿no? demasiada queja del. Es eso en los sectores este, públicos, ¿no? Pero en claro. el sector privado, por ejemplo, esas empresas han, este, a través del, de, la, de la tecnología han implementado un software que, la, que el trabajador se siente en la máquina y comienza, por ejemplo, 8 de la mañana, comienza a trabajar. Se levanta de la máquina, por ejemplo, a las 10 y, y se retira a media hora, la máquina no lo, no lo capta, no lo graba, y esa media hora le descuentan. ¿Por qué? Porque él tiene que estar sentado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, es decir, a 5 de la tarde, solamente los... una hora se tienen que levantar para ir a su refrigerio, a su almuerzo. Una hora o 45 minutos en, en otros. Yo creo que, en verdad, es, es, es, hablar eh, este tema de la función administrativa es pero... Pasaríamos horas y horas, ¿no? Quizás de nunca terminar, gestión. doctor. También, también, doctor, doctor así como usted dice, en la posición también existía la, la sanción pecunaria, también, doctor. No a la, a trabajar, ahí deben atacar. No sí. Doctor, en la función administrativa, a ver, en la ley 2444, la ley de procedimiento administrativo general, señale su artículo 1 ámbito de aplicación a las personas jurídicas que ejercen función administrativa. Así, bajo este contexto, podemos indicar que constituye función administrativa el conjunto de decisiones adoptadas por las políticas públicas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. ¿no? Esto es lo que nos dice el, este, esta ley 27.44. En el ámbito natural de la aplicación de la ley de procedimiento administrativo es el poder ejecutivo incluyendo los ministerios, organismo público, descentralizado, organismos ejecutores, proyectos y programas. Alcanza también a los gobiernos regionales y gobiernos locales cuyo contenido será presentado líneas arriba que ya lo hemos visto. La norma administrativa resulta de la aplicación directa a los cuerpos administrativos descentralizados del Estado, sea cual fuera su, de, su denominación y organización y funciones, ¿no? Esta ley de procedimiento administrativo la, la 2744 que eh, tiene su modificación ¿no? Porque este procedimiento administrativo es, es, es un poco complejo ¿no? Es un poco complejo, ¿no? Porque hay que interpretar las leyes y cada día el derecho cambia y al menos en Derecho Civil, cada día aparecen normas y aparecen eh, reformas, reformas. Modificaciones. Re ¿Cómo? Modificaciones, doctor. Modificaciones, efectivamente, modificaciones de artículos. Entonces, a los que, bueno, de repente aquí hay muchos que trabajan en entidades públicas o también en entidades, en entidades privadas, ¿no? administrativo ¿Ya? y como seguimos eh, comentando que esta eh, procedimiento administrativo a, a, alcanza a, a los gobiernos regionales y gobiernos locales o municipales ¿Ya? la norma administrativa resulta de la aplicación directa a los cuerpos administrativos descentralizados del estado sea cual fuera su denominación y función ¿Ya? a ver alguien de lectura Doctor, ¿lo ¿le leo, doctor? doctor. doctor vez, por favor. Doctor, ¿lo ¿le leo? El procedimiento. Doctor, prego. No a ver, por favor. a leer una no dama. Lee, no. lee, le, amiga. Doctor, uh, antes, una. Aquí? Las normas del procedimiento administrativo no están sujetas ni se aplica supletoriamente en los procedimientos legislativos de, de fiscalización política, de petición parla parlamentaria, de designación de funcionarios, de acusación constitucional, de interpelación, elementos que integran la actuación congresal de los procedimientos del poder legislativo se materializa cuando con presidencia, presidencia, presidencia del órgano que le ejerce, produce normas jurídicas generales, abstractas, impersonales, obligatorias y coercitivas. Entonces, ¿cuál sería la conclusión sobre este funciona, sobre esta función eh, esta función administrativa o ejecutiva? ¿A qué conclusión llegaríamos? Actualmente, la función administrativa se cumple con todos los parámetros que, que especifica la ley la veintisiete y su modificatoria, ¿cómo ven ustedes eh, el, el, el tratamiento de los funcionarios públicos ante el, ante el ciudadano? ¿Cumplen verdaderamente esta función administrativa? ¿Qué me dicen ustedes? Eh, para terminar, doctor Obregón. Sí, te escucho. Ya. Bueno, doctor, eh, si bien es cierto, eh, todo lo plasmado pues suena muy bonito en la medida de que si realmente así se aplicara. Pero lastimosamente vemos con mucho estupor el hecho de que nosotros vamos con todas las áreas y la intención de que se nos cumplan y se nos respeten varios de nuestros derechos pero no es así lastimosamente y sobre todo, como usted mencionaba, en el sector público, ¿verdad? Uno ingresa a una demanda por alimentos, nada más, algo que, que es muy, muy recurrente entre nosotros, pero resulta que es el, lo que produce más cargas y si por ahí le, le caíste mal al secretario, olvídate. Tu proceso queda pero traspapelado hasta que le dé la gana, pero si por ahí le caíste en gracia, bueno, tu, tu documento va, va a dar curso y celeridad, doctor. Así que, particularmente mi apreciación, nada de lo dicho se puede se cumple hasta el día de hoy, doctor. Gracias. Conforme. Doctor, buenas noches. Buenas Aguilar noches. Cárdenas, doctor. A ver. Este, eh, la apreciación que yo tengo en respecto a la, al aparato estatal eh, representado por sus instituciones eh, es de que no se puede generalizar eh, de forma negativa todas las instituciones, ¿no? Porque definitivamente eh, dentro del sector público también existen empresas del Estado, entonces eh, que también están trabajando ya modernizando sus tratamientos administrativos, ahora con, en base a procesos se está trabajando, no en base a, lo, a las capacitaciones con los ISOs que actualmente se dan dentro del aparato estatal. Eso hace de que se modernice el Estado y hay, como vuelvo a decir, hay instituciones que definitivamente están con una mira para llegar a ser más efectivos al usuario. Eh, por ello, solamente mi, mi posición es de que no se puede generalizar negativamente a todo el sector público. Esa es mi apreciación, profesor. Oh, gracias. gracias. Doctor, yo sí. quiero participar en el tema. Eh, yo quiero un poco abarcar el tema de los gobiernos locales, doctor. Al ejercer la función administrativa en los gobiernos locales, los funcionarios eh, todos están expuestos a cometer errores, ya sea intencionalmente o también por falta de conocimiento, para lo cual el Estado ha descentralizado órganos eh, en sus diferentes dimensiones. Por ejemplo, eh, la Contraloría General de la República en cada municipalidad provincial ha descentralizado lo que es la OSI La OSI se encarga de, no, si bien es cierto, se encarga de uh, corregir las situaciones adversas que un funcionario pueda cometer, pero sin embargo yo, yo he sido testigo de que la OSI en vez de apoyar uh, a corregir las situaciones adversas que pueda existir dentro de, una, dentro de un gobierno local lo que hace es a ver, truncar, ¿no? O sea, en cierta forma trunca ese, ese proceso que pueda haber o el, el, la simplificación administrativa. Entonces, también por esa parte, eh, yo creo que los gobiernos locales no cumplen cabalmente su función administrativa. Es mi aporte, doctor. Canza y Aguilar. Ok, gracias. Doctor Díaz Durán, ¿puedo contar algo? Sí, Doctor, eh, sí, hablando sobre la administración, las funciones de la administración pública, me parece que sabemos ya de su mal funcionamiento y ya estamos cansados de que el Estado es un mal administrador. No se puede poner solución, como usted dice, en base a su sueldo. No se le puede poner este, solución a esto porque si se le pone un sueldo básico y luego comisiones de acuerdo a los expedientes que resuelvan, yo creo que se agilizaría las cargas procesales. Pero, claro, eh, es, es cierto lo que dices, pero también esto de la agilización de los documentos también implica otros aspectos. ¿Ves? Entonces, ¿qué, qué va qué va a originar? Que el que el ciudadano eh, para haber facilitado que su documento sea atendido con eh, Pronto, ¿qué va a originar? ¿Qué le va a originar al otro funcionario? Pero tiene que atender ¿Mm? de acuerdo a la llegada de los documentos. Pero es que, que lamentablemente. Es que, es, que, es que lamentablemente, señores, no es así. No es por la llegada de los documentos. ya No es por la llegada. Sino, lamentablemente, bueno, estamos. Eh, ¿De qué nos valemos de conocidos? De conocido hasta yo, yo reconozco que a veces he, he, he optado por eso. ¿Por qué? Por la demora. ¿Eh? Por la demora. Es porque lo que uno quiere es que, que su documento camine lo justo, lo que establecen los plazos en la ley, pero a veces no. En toda entidad, ¿Ya? Entonces, ese es el problema, ¿no? Por eso yo soy un firme. Un firme eh, eh, o sea, creo de que si a nosotros nos toca nuestro sueldo, vamos a mejorar. Porque un día que te descuente, ¿m? va a pesar. Está la solución, doctor, en los sueldos. Claro, pero... Va a pesar y eso te va a dar a qué? A que tú agilices, ¿no? A que tú cumplas simplemente con lo que establece la ley o, el, o tu manual de funciones de la entidad en que tú te desempeñas. Nada más. Porque después, sanciones te separarán tres días, cuatro días, o va tu legajo. Usted sabe que papelito, como decía el, ese gordito del, del, del, de la OMP, papelito Aguanta manda. todo. Papel, aguanta todo. Sí, doctor. En el suelo está ya. la solución. Ya. Hay que ver de, de, de, de qué manera se puede poner esto porque Pero, ya la carga profesional en toda la parte administrativa, tanto judicial ya. Sería, como... sí. Por ejemplo, ustedes que algunos que están en el ciclo, sería muy interesante de que en su tema de su tesis toquen este funcionamiento administrativo, porque hay bastante, bastante para investigar ahí, para hacer encuestas para los datos estadísticos sería muy elemental y también de repente algún proyecto de ley ¿no? que, que cambie esta simplificación pues de repente por el descuento eh, por el descuento en el, en el sueldo sería muy bueno de que ustedes un grupo haga ese estudio haga esa investigación ¿eh? porque hasta ahora yo bueno, uno está acostumbrado a ver este en derecho casi lo que es penal, familiar, civil, pero no, eh, por ejemplo, estas investigaciones que sería muy bueno que ustedes realicen sobre la función administrativa en el Estado. Y tomando como punto de, de investigación, podría ser un, una localidad, un ministerio o, o qué sé yo, ¿no? Y sería, pero, caería, pero como, como anillo al dedo, esta, una tesis sobre este punto del, del mal funcionamiento del... Eh, disculpe la redundancia, de la función administrativa. Sí, doctor, ¿Ya? es un buen tema, porque ya es demasiado la carga procesal que hay en todos los poderes del Estado, en la parte administrativa. Sí, ya ustedes cuando salgan a litigar van, disculpen la impresión, van a renegar ahí. Porque el, el, el cliente que dice, el cliente yo te pago para, porque yo quiero... Eh, que mi trámite salga rápido, ¿no? Pero cuando usted le dice un divorcio, tres, cuatro, cinco años, un proceso de alimento, que es sumadísimo, que es rápido, ¿no? Está demorando dos, tres años. Entonces... Por eso, que, por eso es que a veces uno, uno tiene, tiene problema con, con el poder judicial porque uno reclama sus derechos, pero ellos sí, no lo ven a veces así. ¿Ya han llegado a la conclusión que la justicia para el que tiene dinero, porque demoran eh, tanto? Yo creo que sí. Y <risa> justicia bueno, que tarda dice que no es justicia. Así es. Así, <risa> las normas del procedimiento administrativo no están sujetas ni se aplica. Ah, no, ya leímos esto, creo, ¿no es cierto? Bueno, ya llegamos a la conclusión, ahora vamos a pasar a la famosa función judicial. ¿No? El término poder judicial hace referencia a una de las tres funciones y capacidades que conforman un Estado. Es uno de los tres poderes básicos junto al poder legislativo y al poder ejecutivo. ¿No? Okay. Una de las funciones. Proponer a la sala plena de la Corte Suprema la política general del Poder Judicial y aprobar el plan de desarrollo del mismo. Creo que el día de ayer bueno, se, ha, se ha reunido la presidenta del Poder Judicial con el comité ejecutivo, creo, y para ver con lo relacionado a las diferentes quejas que han presentado los, los usuarios eh, al, al OMA y, a lo, y en los distritos que es al, al ODEGMA. Y, y creo que en un día han estado trabajando pero full de que han, han, han sacado resoluciones sanciones separación de personal de, de jurisdiccional secretarios no y, y, y todo todas esas quejas han por el momento están siendo solucionadas pero falta más todavía ¿ya? Eh, si bien es cierto el poder judicial es uno de los tres poderes del Estado, de lo que no, nos habla Montesquieu, la separación de poderes, lo que no era la, la constitución también de los Estados Unidos y de Francia, que lucharon tanto por la separación de, de poderes, ¿para qué? Para frenar ¿no? el autoritarismo y el poder de los gobernantes de ese entonces. Entonces, ahora que nos trasladamos a esta, hasta esta función judicial, también vemos que también carece de falencia. No todo es malo, como decía un, un, un alumno ahí, eh, catalogar malas a las entidades estatales, pero quizás también hay entidades estatales que cumplen con su función, como también hay jueces probos, ¿no? Hay jueces probos en la cual también cumplen con su función y también eh, son eh, dan, dan seguridad y confianza al ajusticiado, ¿Ya? Aquí vamos a ver la función del Poder Judicial, ¿No? Proponer a la sala plena de la Corte Suprema la política general del Poder Judicial y aprobar el plan de, de desarrollo del mismo. En eso cuando ellos cuando ellos hacen esta sala plena, tienen que ven? Todos los todos los casos y lo que más interesa a fin de año es el presupuesto que el estado le va a asignar. ¿Con ¿No? Por eso es que a veces hay también un conflicto de intereses entre el, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿no? ¿Por cuál? Por el bendito presupuesto, que a veces es irrisorio. ¿no? Es irrisorio tanto en el Poder Judicial como en el, como en el Ministerio Público. ¿no? A, a, apartando un poquito de, de, de la función judicial, por ejemplo, el Ministerio Público, cuando se... Se aprueba el, el nuevo Código Procesal Penal Garantista del 2004, ¿no? Se pensaba pues de que iba verdaderamente a, a revolucionar la, la política eh, de investigación, ¿no? Porque desde el momento que el fiscal asume, dirige, prácticamente es el jefe de la investigación, el, el, el funcionario policial pasa de plano a ser su secretario nada más. ¿Por qué? Porque el fiscal es el, el que dirige. ¿no? Y el también... El fiscal es el titular de la investigación, doctor. ¿Cómo? El, el fiscal es el titular de la investigación. El titular, por eso. Pues es, el penal, así, así claro, establecido. es el titular, es el que dirige la investigación. La investigación es, el es. Que, es el que le dice al policía, ¿sabes qué? Eh, haz esto o no haga esto. Y si el policía le dice, Do -do doctor, falta hacer esto, oiga... Acá el que dije soy yo y siempre en mi labor policial he tenido esos problemas con el fiscal. Entonces, a veces usted está dirigiendo, usted va a firmar, uno se hace de la vista gorda. Si falta alguna prueba o requerir algún, algún medio investigatorio, ahí está el fiscal. ¿no? Eso también falta un poco.